Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta mañana de Navidad os traigo un vídeo de 24 minutos continuos en la que se han abatido en el mismo lance un mítico y un legendario que ha resultado diamante. Asimismo se han hecho otros magníficos lances o incluso también otro mítico que por darle tres disparos fastidié el trofeo. No obstante me lo he pasado muy bien incluso con un caimán que me atacó y sin más preámbulo comenzamos Nos hemos trasladado a Horses Bend o Curva de la herradura Vamos a acercarnos aquí que es una zona que tenemos muy poco agua. Mira, ahí vemos un, un mítico y al lado tenemos otro. No sabemos qué nivel es. Así que vamos a acercarnos un poquito más. A ver si tenemos una distancia óptima. Mira, vamos a ver, yo creo que por aquí... Ya suficiente para calibrar a 150 Cogemos el 30-06 Apuntamos A ver, respiramos y Disparamos uno, se levanta el otro Vamos a ver Si puedo hacer el lance Y venga, disparado también en la cabeza Uno, sí, yo creo que ya están si sí, están, están Están los dos muertos Y vamos a Vamos a recogerlos Seguimos mirando por subir hubiera un otro en la orilla, no vemos nada por allí, y bueno, vamos a, a recoger nuestros dos, nuestros dos caimanes. Tenemos el mítico y el otro que no sabemos qué puntuación tiene, pero que ha sido un bon, bonito lance, lo vemos ahí en medio. Aquí como veis el agua es muy somerita, se hace como una especie de, de lengua que se mete dentro, dentro del río. Mira ahí cómo ahí se ha quedado Madre mía ¿vale? que se, ha, se, se ha quedado congelado o sea, El agua es muy poco profunda Mira ahí vemos otro nivel 7 Vemos un nivel 7 Allí a lo lejos Está, está muy largo Pero bueno Vamos a recoger estos Y a ver si podemos Hacer el lance Aquí el nivel 7 Mira, aquí ya tenemos uno Vemos que ya Viene flotando Para nosotros Y el otro se ha quedado ahí lavado en la, en la arena en el cielo del río vamos a acercarnos veis que podemos eh, cruzar perfectamente de una orilla a otra vamos a ver la puntuación del mítico Mira, ya ya viene aquí ya viene aquí tranquilamente vamos a ver tenemos un oro 475 con90 muy buen impacto Muerte rápida y vamos a, a coger el otro. Escuchamos otra llamada ahí enfrente, pero no vemos nada. Así mira, ahí tenemos un nivel 5 Voy a intentar el lance a ver si le puedo dar en la cabeza. Ay, vamos a respirar tranquilamente. No, no, he fallado, he fallado en el agua y ese animal se, se ha escondido. Hemos impactado en el agua y no le hemos no le hemos dado vamos a recoger al otro animal y salimos de duda que qué nivel sería nos vamos acercando despacito puesto que tenemos ahí enfrente un nivel 7 y quiero ir a hacer el lance ahora después ya vemos aquí el contorno resaltado y a ver qué puntuación nos, nos arroja un diamante Diamante 512 con 10, un diamante muy bueno de 512 kilos de peso. Madre mía, qué suerte he tenido encontrar juntos un mítico y un legendario y abatir a los dos sin que nos penalice. Vamos a ver, vemos a Perrete que viene corriendo. Os voy a poner la, el mapa aquí en la curva de la herradura, que sería la traducción en español de esta zona y vamos a ver si vemos al nivel 5 que disparamos, pero se habrá, se habrá escondido puesto que hemos impactado en el agua y el animal se ha asustado vamos a ver si localizamos al nivel 7 que había por aquí que vimos antes a lo lejos vamos a ver, no vemos nada, vamos a seguir avanzando como podéis ver se puede cruzar perfectamente el río en esta zona Seguimos mirando entre la vegetación, vemos las huellas, pero no vemos, no vemos ningún animal, así que nos acercaremos, ahí tenemos ahí tenemos uno, un nivel 7, uy, está muy largo, 300 metros, me voy a regar por si acaso, vamos a ver, calibramos, respiramos bien, apuntamos y disparamos, no, hemos dado en el agua... ...y el segundo tiro también lo hemos fallado... ...así que ese animal se nos ha... ...se nos ha escondido... ...es lo malo que tenemos... ...disparar caimanes a distancias superiores a 150... ...no, no le hemos dado... ...como os decía, hasta 150 metros... ...es fácil, relativamente fácil... ...abatirlos con, con un tiro en la cabeza... ...pero a más distancia ya necesitamos encontrar... algún órgano vital o pulmones o algo... ...porque es muy difícil, ya, ya se nos cabecea mucho el arma... Y aunque contengamos la respiración unos segundos, no, no es fácil hacer tan, en tan pequeño espacio como, como es el cuello medio o, o detrás de la cabeza. Si fuera un animal en tierra no hay problema puesto que tenemos toda la zona del, de los pulmones y es una zona de impacto mayor. Pero aquí cuando está bajo el agua tenemos una zona pequeñita de unos 5 de unos o 6 centímetros para poder dar, dar el impacto. Seguimos avanzando No vemos nada Vamos a ver si encontramos huellas por aquí Vemos los efectos de, de la riada Como cuando empezamos la, la partida Y nos sale la explicación de que ha habido una riada Y vemos los efectos, los troncos Mira que tenemos una huella Es un animal medio O sea, un nivel 6-7 por pues el peso y ahí tenemos la llamada de advertencia vamos a acercarnos agachados hemos dicho a Parrete que se venga con nosotros porque estaba inactivo y cuando se pone en activo empieza a cortear de un lado a otro y, y nos puede estorbar vemos aquí las huellas vamos a acercarnos un poquito más a ver si lo viéramos Seguimos avanzando agachado Vemos aquí que tenemos enfrente un, un hábitat, una zona de descanso Como siempre os digo, os recomiendo Que utilicéis los hábitats las la zona de descanso, de comida Los abrevaderos Puesto que eso nos da una información Muy, muy útil, ya escuchamos en la llamada ahí, ahí lo vemos Ahí lo vemos, a ver si puede hacer el lance Vamos a ver... Vaya, vaya... No, se me mete en el agua... No, lo he perdido ese animal... Se ha escondido en el agua... He estado, he estado lento... Y se me ha perdido... Es una lástima... Tenía, tenía buena pinta... Pero en fin... Vamos a seguir avanzando un poquito más... Y si no, pues nos iremos a, a otra zona... De caza de, de caimanes... Que tengo ya... Localizada. Ahí escuchamos otro Mira, ahí lo vemos Ahí lo vemos Madre mía No tengo ángulo, pero voy a intentarlo Me voy a poner de pie Está detrás no, no no lo veo bien A ver si hay A ver si lo puedo localizar Ahí lo tengo Vamos a ver Si puedo disparar Venga, le hemos dado en el pulmón a ver otro disparo Y ya no más porque no nos no va a penalizar Ya si tenemos otro nos va a penalizar Se nos mete en el agua Pero creo que los disparos no, no han sido buenos Vamos a ver la sangre Vamos a ver el sangrado No, no, aquí tenemos do, dos impactos en, en órgano vital O sea, le hemos dado carne Por lo tanto ese animal lo hemos perdido Vamos a seguir Para ver los hábitats para que veas la hora en la que descansan en esta zona Y yo creo que este animal se nos ha escondido Y lo, lo hemos perdido O sea, tendremos que regresar luego más tarde A ver si lo podemos localizar Aquí vemos otras huellas Y otro caimán, Pero seguramente con el ruido de los disparos Haya salido viviendo y esté debajo del agua Vamos a seguir avanzando un poquito y si no vemos nada, pues como os he comentado antes, nos iremos a otra zona. A ver qué tal si no, se nos da. Mira, os voy a poner el, el mapa donde ha sido abatido. Aquí en la zona de la herradura. Y ahora, pues si nos vamos a ir a, a otra zona donde tengo una tienda campaña. Iremos a, a cazar a más animales. A ver dónde me voy. Si sí, mira, me voy aquí que tengo una tienda de campaña, me voy ahí. Ya hemos llegado a la tienda de campaña. Vamos a ver por la orilla. Quiero dirigirme hacia, hacia arriba, hacia el norte, donde se juntan los ríos. Vamos a mirar. Esta zona también es muy buena de, de caimana. Hombre, aunque realmente la zona buena es la que tenemos ahí al al noroeste donde se junta donde entra la, la lengua de agua vamos a mirar vamos a ir despacito agachados no vemos nada por la orilla es la hora de que están descansando aquí lo podemos encontrar más tarde sobre las 6 7 de la tarde y a primera hora de la mañana en el agua que están que están comiendo ahora es la hora de descanso y deben de estar en, en la orilla Seguimos avanzando despacito, no vemos nada, y perrete está tranquilo, no nos gruñe, aunque está en activo, viene detrás nuestro, si hubiera habido alguno, hubiera gruñido, pero tampoco vemos, vemos huellas, así que vamos a, a seguir avanzando un poquito más, vamos a mirar aquí, no, no, no vemos nada así que voy a mirar otra vez y si no pues voy a cruzar al puesto de enfrente y desde allí vamos a, a mirar la, la orilla seguimos avanzando voy a mirar por última vez no veo nada así que me voy a ir a, al puesto al puesto de enfrente vamos a ver marcamos viaje rápido al puesto de enfrente y vamos a ver qué que nos encontramos desde allí esperamos que se cargue la, la pantalla del puesto ya hemos llegado al puesto tenemos aquí el muelle y vamos a mirar en la orilla de enfrente que esta orilla siempre es una una orilla muy provechosa vamos a mirar vamos a acercarnos un poquito nos subimos al muelle y desde el muelle pues vamos a, a mirar todas las orillas Allí no vemos nada. Nos ponemos de pie para tener mejor ángulo de visión. Vamos despacito y ya llegamos a, a la esquina y desde aquí vamos a, a mirar y hacer lances si nos si nos saliera algún, algún animal. También podemos encontrar algún ciervo aquí en esta zona. ¿eh? Así que estaros pendientes tener en cuenta las zonas, los hábitats y las horas, vamos a seguir mirando no vemos nada mira, si sí, mira, ahí tenemos un animal a ver mira, tenemos un nivel 7 y un mítico, un nivel 7 y un nivel 8 voy a intentar hacer el doble lance vamos a ver, vaya se nos, se nos gira y el otro se esconde detrás del árbol. Vamos a ver si tenemos ángulos para poder disparar. Vaya, se nos meten en el agua. Se nos meten en el agua y no voy a poder hacer el lance. Venga, disparo al mítico. Le he dado en la cabeza, pero no sé si le he dado bien. En nivel 7 se ha escondido. No, no está muerto. Porque si estuviera muerto ya nos hubiera salido la, la presión cinegética. Vamos a seguir mirando. Mira, ahí vemos el nivel 7, que salen del agua los dos. Vamos a hacer el lance. Disparamos, así le hemos impactado en el pecho. Vamos a ver el otro. Vaya, se me pone detrás del árbol, ahora sale mirando... No sé si le he dado o no Ese no lo sé Creo que he fallado porque no No se ha movido el animal A ver si lo localizo Vaya No tenía suficiente balas Y al recargar Hemos perdido un tiempo No, sigue, siguen estando los dos sin, sin morir Vamos a seguir buscando Mira, allí, allí, allí lo tenemos, allí lo tenemos al nivel 7, que va debajo del agua, no creo que podamos hacer un disparo, pero bueno, lo vamos a intentar, y allí tenemos al nivel 8, vale, tenemos los dos, vamos a ver el 8, el 7 está allí, y disparamos, a ver si le hemos impactado, ya a ver el nivel 8 donde está ya no sé si es el 7 o el 8 vamos a ver, a ver. si es el 7 no podemos dispararle porque va debajo del agua a ver si saliera a ver si queda ahí tenemos el 8 el 7 lo tenemos aquí Y el 8 allí A ver si sale Venga, por la cabecita Que le podamos dar No, hemos fallado Hemos dado al agua Disparamos Ese sí le hemos dado Ese sí le hemos dado Y el 7 Ahí lo tenemos Está moviéndose Pero yo creo que ese animal Ya está muerto Sí, ese animal está muerto Ah, no, no, está vivo, está vivo todavía Vamos a ver si podemos hacer otro, otro lance Madre mía Ahí le hemos dado Ahora sí está muerto, ahora sí está muerto Y vamos a A recogerlo Hemos gastado mucha munición Y el premio espero que sea satisfactorio Si no, sí, ya vemos que ha muerto uno Pero vamos a ver al nivel 8 ahí siguen dando a ver si podemos hacer otro lance aunque lo fastidie pero ya, ya es amor propio ya tengo que ir a por el animal porque ya es amor propio ¿dónde estás corazón? que no te veo no, no lo veo ahí vamos a un nivel 5 pero está debajo del agua. A ver el mítico. Vamos a ver. ¿Estará muerto? ¿Estará vivo? Yo creo que puede estar muerto, pero... Tengo mis dudas porque yo creo que le ha dado tres veces. En fin, bueno, ahora ahora lo veremos. Ya vemos cómo se acerca a nivel 7. Así que... Vamos a esperar que llegue a la, a la orilla Mira, ahí tenemos al nivel 5 Voy a intentarlo Vamos a ver Vamos a ver... No, hemos dado, le hemos dado mal y se nos ha, ha hundido Hemos impactado, pero no hemos dado un órgano vital y ese animal se nos ha hundido Ah, mira, el nivel 8 también viene detrás o sea que están los, están los dos muertos. Pues vamos a, a esperar a que vengan. Tranquilamente. Hay veces que matamos a un caimán y se nos se nos hunde. Y no hay manera de, de recuperarlo. Es un bug que hay. Sobre todo cuando se hace el lago, no, no, no en el río. Espero que lo corrijan. A ver si puedo recoger este de aquí vemos uno y dos animales no, voy a ponerme la orilla así que vamos a, a bajar al agua cerquita del muelle y vamos a ver tenemos un oro 406 puntos solamente le hemos dado una vez así que hemos fallado más con una escopeta de feria pero bueno, hemos conseguido el trofeo y vamos a ver el, el nivel 8 ese no me da muy buena espina porque le hemos disparado varias veces y yo creo que así le, le he impactado más, más de tres no, el nivel 5 sabemos que le, aunque le hemos impactado ese no, no va a salir porque no, no ha sido un órgano vital ya viene flotando nuestro mítico vamos a ver efectivamente una plata 463 con 10 veis le he dado tres veces y ninguna, no órgano vital Y la verdad, me es que hemos tenido suerte que aunque nos ha penalizado Nos ha dejado la plata Que por la puntuación debería ser un, un oro muy bonito Pero bueno Así que Me voy a ir a otro sitio Que también tengo una tienda de campaña Y a ver que, no, que nos encontramos por allí Mientras se nos carga la, la página Y llegamos a la tienda de campaña a ver, ya hemos llegado Vemos aquí huellas Vamos a ver Las tenemos ahí Perrete gruñe Mira, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Vamos a acercarnos con el arco Vamos a acercarnos con el arco Y disparamos, vaya, nos ha atacado Pero ese animal está muerto Está muerto Está muerto en órgano vital Le Hemos atravesado los pulmones Así que lo recogemos una plata, un nivel 5, 318,10 La verdad que la flecha a corta distancia es, es letal para estos animales Aunque corremos el riesgo, como veis, de que, no, de que nos ataque y nos resta un poquito de salud Así que para esta zona es un poquito temprano Pero me voy a ir al puesto elevado que tengo ahí arriba Vemos que van aquí andando los animales Este tiene buen peso así que seguramente será un nivel 7 y un nivel 8 a ver el está descansando vamos a mirar por aquí aquí con tanta vegetación es difícil encontrarlo así que me voy a dirigir al, al puesto elevado que tengo allí y desde allí pues miraré y los esperaré porque desde luego que desde el puesto elevado también se, se caza muy bien eso sí, hay que armarse de paciencia y nos podemos tirar perfectamente media hora, 40 minutos o una hora allá arriba esperando de que de que lleguen los animales y de que no nos vuelan. Hay que estar constantemente cada 10, 15 o 20 minutos echándose repelente. Seguimos mirando por la orilla, no vemos nada, así que nos vamos a dirigir al, al puesto elevado que tenemos el eh, puesto en el árbol. Aunque últimamente no sé lo que pasa Pero cada dos o tres días Me aparece el mensaje De que el castor me ha tirado el puesto Y lo que más me fastidia Es que no se, no se recupera Se pierde y además que son son carísimos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas del juego Y gracias a Dios tenemos Bastante moneditas para seguir comprando Puestos en lavado Estamos llegando.